Hola Escorpio, ¿cómo estás el día de hoy? Te saludo con todo mi amor, mi respeto, mi cariño Escorpio, felicidades por este maravilloso mes de diciembre en el que estamos en un mes de manifestación de milagros a través de nuestra energía vibratoria Escorpio, estoy emocionada de estar aquí contigo regresar, entregarte esta guía Continuamos en entrenamiento Estoy en un entrenamiento eh, Bastante, bastante bueno Sin embargo, no quería dejar pasar Estos momentos de estar contigo Saludarte, abrazarte, estrujarte Amarte como te mereces, Scorpio Gracias por estar aquí Dale like Dale un clic a ese botoncito rojo Que dice suscribir Para que me acompañes cada vez que subamos un nuevo video, una nueva conferencia, eh, para que estemos juntos, sigamos sanando todos en estos eh, días de diciembre, este mes déjame decirte Scorpio que es bastante bastante importante que revises estas guías, que te dejes eh, guiar, sigas el paso a paso, tomes nota porque este mes es muy importante, como te decía es el mes de los milagros, es el último mes del año 2019, un año maravilloso que si tú no lo sentiste lo vas a sentir en este mes, fue maravillosísimo y sobre todo porque este año concluye una década en donde la energía se movió tanto para que la humanidad empezara a despertar y continúe despertando a partir de la siguiente década maravillosa para todos nosotros que viene a partir del 2020. Gracias por estar aquí, vamos a empezar. Eh, como te decía, estoy en un entrenamiento y las herramientas que por hoy tengo para hacerte esta entrega de tu guía. Son un poquito diferentes a las que veníamos manejando, ¿verdad? Entonces solamente voy a estar, como tenemos un espacio muy cortito para que tú puedas ver tu tirada, te voy a estar presentando las cartas que van a salir en ella uh, de esta forma. Así como estás viendo esta de Escorpio que es tuya, la vas a ir viendo una por una, ¿ok? Sin embargo, la lectura, sin embargo, esta guía y esta canalización es totalmente completa para ti. Vamos a empezar, ¿cómo estás en este presente, Scorpio? Voy a poner tu carta por acá En este momento, ¡guau! ¡Qué padre! Carta te salió Tienes la carta de la metamorfosis Está de cabeza Y esto quiere decir que estás viviendo una época de cambios ¿Has estado cerrando ciclos? Posiblemente experimentaste por ahí alguna trascendencia de un ser querido, alguna enfermedad propia o de alguien a quien amas. Eh, posiblemente en estos momentos estés concluyendo relaciones. Eh, se dieron muchos, muchos cambios en tu mes. Cambios que te llevaron, por un lado, posiblemente a sentirte eh, Triste a sentir este dolor en el corazón Por alguna situación que representó mucho dolor para ti sin embargo Y esto te ha llevado como a sentir cierto, ciertas ganas de que no siga cambiando tu vida Puede ser que te hayas llegado o te estés sintiendo enojado enojada con la vida Por la situación que estás viviendo y experimentando, Scorpio Y... Hay cierto. Posiblemente sientes a, a esta. Esto que podemos sentir de repente como resentimiento. Como estar enojado con, con la Enojado o enojada con la vida. Pero por otro lado, sientes en tu interior que todo está bien. Que esto te está llevando hacia una versión más alta de ti mismo, de ti misma. Y es verdad. Eh, todos estos cambios que has estado experimentando Que se han sentido como sacudidas Que se han sentido como tormentas de repente Te han estado llevando hacia un cambio muy importante en tu vida Ok Con esto no te quiero decir y no te dicen tus arcángeles que todo lo que has experimentado ha sido como a veces eh, nos dicen te lo merecías o es un castigo divino no, no, no, no te están guiando amorosamente para que conectes con tu alma para que puedas abrir estos canales de comunicación universal con aquel poder superior en el que tú creas para que conectes con esta energía alta es como si se estuviera haciendo una limpieza energética y eso no tiene nada que ver con lo con castigos, con culpas, con eh, resentimientos, sino con esta, este empuje que la vida te está dando para que conectes con tu esencia, ok, no te resistas al cambio, Entrégale todos estos sentimientos que el día de hoy estás experimentando, Escorpio, entrégaselos a Jesús. Jesús, este Maestro ascendido que nos dejó unas enseñanzas bastante, bastante interesantes, nos dejó su amor, nos mostró cómo es amar incondicionalmente, cómo es el amor genuino. Hoy está contigo, Escorpio, y Jesús. En este momento te dice que estos cambios que estás experimentando Eran importantes y son importantes para que conectes con tu propio amor ¿Ok? Para que conectes con esta esencia divina que eres Y que está genuinamente conectada al universo, al poder superior ¿Ok? Esta estas emociones que, que te invita a Jesús a sanar, son, detente un poquito a escuchar a tu alma, ¿ok? Esto que estás experimentando, te está llevando a un estado de rendición, a un estado de entrega, y Jesús te invita justamente a hacer este acto de amor, hacia ti a través de la rendición, de soltarte completamente y plenamente a ese poder superior en el que creas. En la forma en la que tú lo estés representando Hay personas que lo, que representan esta, esta fe, esta certeza, esta confianza esta, esta, esta certeza de estar acompañados por un ser superior La representan a lo mejor en, en los ángeles La representan eh, en algún santo eh, Posiblemente si eres católico lo representas en la Virgen María eh, Lo representas a lo mejor en las hadas En el mismo Jesús y te dicen, sigue confiando en ellos, sigue confiando en esa fuerza que tú, que tú crees. Todo esto va a pasar. ¿Por qué te lo dicen? Porque como te decía en un principio, estamos cerrando una década en donde la energía se está moviendo a tu favor. Esa, esa posible energía densa que estabas sintiendo a lo largo de esta década y que de repente te estancaba o te sentías que no podías avanzar, se está limpiando, ¿ok? Se está limpiando para abrirte el camino hacia lo, lo, lo, lo, lo bonito, hacia la prosperidad, hacia, hacia tu autorreconocimiento, ¿ok? Detente a escuchar, T. Escucha los mensajes que tu alma quiere decirte ¿Por qué? Porque la tienes en, de cabeza Esta carta cuando aparece de cabeza Quiere decir que estás buscando tanto afuera Estás buscando respuestas afuera Que solamente te llevan como a un sentimiento De soledad, de abandono, de culpa Porque escuchas tanto afuera, tanto ruido afuera Que no te detienes a escucharte a ti mismo Lo que realmente quieres entonces Jesús te invita en este momento a hacer esta pausa, a sentarte el día de hoy en donde tú quieras, a buscar un lugar en donde te sientas completamente en paz, en tranquilidad. Puede ser tu habitación, puede ser una iglesia, puede ser el parque, algo, ese lugar en donde tú dices, ah, aquí estoy bien y empieces a escucharte. Okay, empieces a liberar todos esos sentimientos, todas esas emociones que se han albergado en tu corazón en estos tiempos. ¿Ok? Es sanar esto, tomar esta acción, te va a llevar. Mira, ¿tienes campos de tormenta? Ok, está carta te dice que al tomar acción al escucharte vas a ver cómo, poco a poco esa tormenta esa posible tormenta interna que estás sintiendo se va a ir disipando de tal manera que la luz como aquí lo podemos ver en esta parte de aquí la luz va a empezar a calentarte va a empezar a florecer aquello en lo que realmente tu alma quiere que te enfoques Vas a empezar a recibir aquellos mensajes, se van a acercar a aquellas personas eh, que tienen este interés genuino de apoyarte. Déjate guiar, ¿cómo te vas a dejar guiar a través de tu alma? Todo aquello que resuene en ella, esa como corazonada que dices, ¡Ah, sí, me encanta! Como que sí va por ahí. Síguela, ¿ok? Síguela. Si, hay, si hubo cierres de ciclo, es muy buen momento también para que Reconozcas que es lo que es mejor para ti Toma y sigue ese camino que te va a llevar hacia tu, más, hacia tu verdad Ese camino que te lleva a la verdad va a empezar a generarte una realidad que mereces Una realidad bastante bastante mmm, brillante, tranquila, emocionante Pareciera como contradictorio la tranquilidad con lo emocionante, sin embargo, es cuando te sientes en el camino, vives la aventura y te sientes tranquilo de saber que estás en el camino correcto. ¿Me explico? Eso está padrísimo, Escorpio. solamente suelta, libera la emoción, descarga, vacía tu camino, vacía tu vasito para que nuevas aguas, para que nuevas emociones lleguen. El resultado que vas a vivir a través de esta sanación, a través de soltar, mira qué bonito, a través de soltar esta tristeza, estas emociones, tienes el mago de la conciencia. Y con esto te dice Jesús, es momento, escorpio, de que aceptes quién eres. Es momento de que abras tu corazón hacia la abundancia y la plenitud. Cada una de estas situaciones que estás experimentando son las situaciones perfectas para que tú puedas crecer y evolucionar en tu vida. Es momento también, Escorpio de valorarte, de reconocer tu propio valor, para que los demás lo reconozcan. Es momento, Escorpio, de decir no a aquello que realmente quieres decir no y entregarte totalmente a aquello a lo que le quieres decir sí. Jesús te dice en ese momento: te invito a decirle sí a la vida, a decirle sí a lo que realmente mereces, Escorpio. Te invito a a decir no a aquello que te genera un poco o mucho de incomodidad, puesto que aquello que te genera incomodidad es el empuje para que descubras tu poder, tu verdadero valor, para que te salgas de esa jaula en la que decidiste meterte creyendo que ahí era seguro y que ya te diste cuenta que lo único que estás recibiendo de ti mismo es un sentimiento de soledad, de abandono, de culpa. Jesús te dice en este momento, Escorpio, te invito a salir de esa jaula, a agarrar esa llave que escondiste dentro de tu corazón, sacarla, levántate en este momento. Abre esa puerta de esa jaula en la que te metiste y abre tus alas. Yo estoy acompañándote momento a momento y me encanta. Y quiero pedirte permiso para que me permitas guiarte en estos momentos. Esta es la sabiduría, esta es la conciencia que vas a empezar a adquirir. Si decides y tienes esta voluntad de brillar, de escuchar a tu alma. ¡Qué bonito, Escorpio, ¡Qué bonito! Finalmente, eh, Jesús te regala una llave maestra para que esta semana... Si tú accionas, si de verdad esta, tomas esta voluntad de la que te acaba de hablar a través de esta carta del mago de la conciencia Empiezas a manifestar milagros en tu vida Esta llave maestra te la entrego a través de una herramienta bastante clara, bastante profunda que son las runas Las runas son, son signos de la escritura antigua germánica que nos sirven, que nos guían para conectar, para nos dan como sugerencias con, para que puedas conectar con esto, este ser más profundo que habita en ti. Y esta runa, mira, te voy a mostrar, aquí tengo una bolsita, espero que se pueda ver. En esta bolsita están las runas y en este momento voy a tomar una para ti. Y vamos a ver qué te dicen. Esta runa, mira, te la voy a presentar. Esta runa está hecha de madera, estas son las runas, ok, son piezas hechas de madera y son talladas a mano, esta runa, qué maravilloso, esta runa se llama Win, se llama Gloria y representa la alegría y el éxtasis y con esto te dice Jesús en este momento, tu llave maestra esta llave que te invito a tomar para abrir la puerta de esa jaula, te va a llevar a tener esta recompensa espiritual, este crecimiento, esta evolución espiritual. Para que te sientas en equilibrio, para que empieces a cumplir tus deseos. Esta runa representa justamente esos deseos eh, que empiezan a materializarse, que empiezan a cumplirse o se siguen cumpliendo representan también a aquellas personas que van a llegar a tu vida con la genuina intención de ser tus compañeros de vida, ¿ok? Y no solamente en el tema pareja, sino en el tema negocios también, en el tema eh, familia, en el tema de amistades. Estas personas que se presentan a tu vida realmente tienen este interés genuino de ser compañeros de vida. Ábreles las puertas. Okay. Esta runa también te representa aquellos cierres de ciclo De situaciones rutinarias y situaciones comunes Que posiblemente ya es momento de cerrarlas okay, De dejarlas ya a un lado, ya las viviste, ya las experimentaste Ya las gozaste, Scorpio Entonces es el momento de irte a lo nuevo Comprométete. Esta llave maestra te sugiere compromiso contigo mismo, contigo misma, con lo que realmente quieres. Y sobre ese compromiso mantener tu acción. Ok, Escorpio, muchas felicidades por estar aquí, por, tu, por esta maravillosa guía que te ha entregado Jesús en estos momentos. Eh, Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, agarrar esta maravillosa llave maestra que te acaban de entregar y sobre todo, sobre todo entregarte a la maravillosa aventura de la vida que si tú te entregas te prometo, te prometo que las aventuras te van a llenar de una manera increíble. Te lo digo por experiencia. Gracias por estar aquí, Scorpio. Te amo con todo mi amor. Te apachurro con mis brazos estrujadamente. Nos vemos en el siguiente video. Bye.